Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosa Villarreal nuevamente desde el Templo Mundial de la Hechicería. Cuando quieran hacer, mandar a realizar un amarre de amor, fíjense muy bien a la hora cuando quieran contactar a alguna persona que les quiera colaborar o que ustedes más bien busquen para que le colaboren. Hay muchos personajes muy pintorescos en la internet que no muestran sus trabajos, que no muestran los altares, que no muestran ni siquiera el sitio de trabajo. Desen la tarea de buscar a ustedes en internet. Esos personajes tan pintorescos que aparecen y no tienen ni siquiera altares, no muestran el sitio de trabajo. Nosotros le mostramos a ustedes dónde realizamos los trabajos. Por ejemplo, el, el caballero que se nos atravesó en la cámara, el, en este momento, está colaborándome en uno de los rituales, en uno de los amarros que se practican acá, en el Templo Mundial de la Hechicería. Yo no trabajo solo, trabajo con muchísimas personas en este templo. Ustedes ya conocen el templo Luciferino semillas de luz universal, en donde realizamos toda clase de pactos a las personas que quieren convertirse al luciferianismo. Y acá en el templo mundial de hechicería se realizan los amarres. Entonces, si ustedes realmente están interesados en hacer un amarre de amor, o un hechizo, o un conjuro, o un ritual, o un endulzamiento de pareja, nos pueden contactar desde cualquier parte del mundo, no importa la distancia, no importa donde se encuentren, damos solución. A esas personas que están sufriendo en este momento por amor, que se encuentran eh, desconsoladas, que se encuentran inconsolables. Nosotros le podemos ayudar con magia blanca, con magia negra, con vudú. Hacemos todo tipo de trabajos. Únicamente contáctenos desde cualquier parte del mundo al teléfono o al WhatsApp. 315-630-4823 o al 320-696-2816. Repito. 320-696-2816. Código País 57, en Colombia. Mi nombre es Víctor Tavia Rosso Villarreal. Me despido desde el Templo Mundial de Hechicería. Atrévete y déjate sorprender.